aprendizaje es que para hacer de una manera eh, seria comprometida responsable con el mismo ejercicio hay que leer y leer mucho desde, desde las leyes o sea, hay que empezar leyendo la constitución política del país las la leyes que la reglamentan y, todo ese cuento, y eso es una tarea larga porque es que leer una ley por leerla uno lo puede hacer pero leerla, hacer el análisis, presentar incluso uno ante la lectura unas inconformidades, eso requiere tiempo. Uno de los aprendizajes más duros de, de, de nosotros y era el tema de, de, de valorar, de ponerle valoraciones a las cosas. Cuando uno, de está, sí, pues cuando uno estaba en el ejercicio del ser remota o en cualquier espacio, uno siempre le ponía sentido a la cosa. Eh, si el alcalde es muy malo, aquí se hace una muy mala gestión, aquí no. Entonces, para nosotros fue muy complicado empezar a aprender que no era un asunto de adjetivizar, sino de argumentar lo que se sí hacía. Entonces eso de manera constante en los informes, en las charlas con los docentes, eso fue un aprendizaje, creo que el más rico, pero también el más difícil de asumir. Es decir, ellos aprendían ellos mismos de la importancia que tenían los soportes, ese tema de la legalización de los recursos, obviamente porque parte también de lo que ellos hacían era eso, cierto, verificar que ciertos recursos estuvieran soportados y legalizados, cierto. Pero el hecho de ellos manejar un recurso era nuevo para ellos, entonces era cómo hacerlo de manera clara, transparente. Lo que me parece que el hecho de que haya puesto Corporación Región, una organización, digamos, social reconocida en Antioquia, a que simplemente acompañe a alguien y no a que ejecute algo. Me parece que eso es muy interesante. Uh -huh. O sea, dejar que la gente decida, acompañarlos, pero dejar que decida cómo va a invertir el recurso, que decida si van a comer buñuelo o van a comer sándwich Eso es muy importante. Es algo más grande y más valioso que no es... que no sé, yo digo que eso de pronto no... no lo tienes tú... no lo aprendes sino lo haces. Eso fue lo que vamos a en Ser ciudadanos, que quieres ser su querer la conciencia y el conocimiento que tengo ahora para hacerlo, ¿no? O sea, el hombre conciencia de que yo soy un ciudadano y el está sentado es porque yo pago impuestos. La plata es, la plata es de nosotros. ¿no? Y el pues trabajo es para los seres, o sea, para los ciudadanos. Es, es ese cambio como de conciencia, de mentalidad. Creo que ahí es un, un tema de, de la constancia del proceso. Que si los jóvenes hubieran decidido no insistir... No. no insistir porque sí, fue no muy otras, difícil, ¿cierto? yo creo que fueron dos o tres meses intentando tener una información a la que no se accedía, ellos después vieron que es que eso era un proceso serio, ¿cierto? El, el momento pues como de recolección de la información eh, fue muy complicado por lo que tú decías ahora. No había información en la Secretaría de Educación, no había información en las instituciones educativas. Entonces, ya de entrada, nosotros estábamos entrando sin información por poder evaluar. A los gobernantes les cuesta mucho aceptar que hay personas y organizaciones haciéndoles control ciudadano. Eso es un elemento con el que nosotros nos hemos encontrado eh, en general en los, en los en los, gobernantes, en algunos servidores públicos, eso es más evidente, en otros no tanto, eh, no le dejan espacio a la interpelación, no le dejan espacio a que haya una mirada crítica frente a lo que vienen haciendo. nadie le, le gusta que le, le, le fiscalicen lo de uno, eso es como el que llega a la casa mía y me mira cómo tengo yo arreglada mi casita y de pronto me dice... ¿Usted por qué esto? ¿Usted no pues le sí gusta a las personas la y más que los recursos públicos y todo esto? Que uno vaya allá y si va a decir, pero esta son de acá de la asociación y de acá del el mismo municipio que está yendo bien. Entonces todo eso, todos esos puntos de vista él los iba a tomar y de pronto para él iban a ser molestos. Y nosotros también pensábamos, ay no, ahora nos vamos a ganar el alcalde. En general es una cosa bien vista. O sea, dentro del Estado Casi todo el mundo coincide pues Yo no he encontrado a nadie que diga Que, que el control social es una cosa indeseable Lo que uno encuentra es que A veces dicen Bueno, pero es que la gente no sabe Es que no tiene la capacidad Un poco en el lenguaje de la veduría Y en el lenguaje de las instituciones educativas Que eran objeto de la veduría Del control social Había un lenguaje iniciar de desconfianza entre unos y otros un lenguaje que, que partiendo de esa desconfianza terminaba siendo en una relación eh, digamos no armoniosa sino con que los unos vigilaban a los otros y entonces eh, los que eran vigilados no les gustaba y los que vigilaban eh, siempre consideraban al vigilado ya un ladrón sincero Digamos que para mí otro de los inconvenientes también era que nosotros éramos jóvenes. Entonces uno como joven llega a una institución a hablar de un docente, eh, pues generalmente no otorga la autoridad, entonces ah pues un peladito me viene a hablar de si yo hago bien mi tarea o no, ¿cierto? Entonces ya había resistencia con el control social, ya era complicado entrar a mirar cómo aportábamos. y pues como para terminar de cerrar con broche de oro, son jóvenes, entonces no, pues no, nosotros no les entregamos la autoridad. Lo que pasa muchas veces con algunas iniciativas y con algunos liderazgos es que no están bajo ese principio, sino que quieren beneficios muy particulares con ese tipo de ejercicios o beneficios solo para su propio grupo y su propia organización o iniciativa con esos recursos.